hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y en otro capítulo de videojuegos colombianos vamos a jugar el día de hoy la demo de pollito and Xian adventure in the forest que es un juego que a la vez es un spin off si no estoy mal de otro videojuego que está desarrollando la misma desarrolladora de este juego que es ernest y el otro juego creo que es annihilation annihilation creo que se llama así y al parecer estos dos personajitos hacen parte de ese juego Pero aquí tienen su propia historia Es como lo entiendo, obviamente es una demo Pero es un juego que saldrá pronto Pronto, pronto, pronto, porque no sé cuándo Pero sé, sé que es pronto porque ya presentaron algo de este juego eh, En un festival de videojuegos Ya se me olvidó cuál fue, hace poquito Entonces pues vamos a jugarlo Lamentablemente pues la demo está en inglés Porque bueno, pues donde se presentó pues la idea era mostrarlo, entonces pues, en el, en, en el idioma eh, universal, por decirlo así, que sería inglés. Pero vamos a intentar entenderlo lo mejor posible que podamos con el burdo inglés que yo tengo. Entonces, comienza así, o sea, yo no me salté nada El juego, y una vez comienza así con esta navecita acá y con este diálogo de estos mecha, mecha personajes. Este sería un, un mecha panda, que es Xianxian. Espero leerlo bien porque sé que esa x xiang xiang si se lee en chino no se pronunciaría xiang xiang sino como shang shang algo así no sé pero más o menos tengo idea como de, de que se pronunciaría diferente dice hemos entrado a nuestro último salto espacial pollito la nave no puede hacer más desde que por una extraña razón bueno necesita reparación la nave sigamos por alguna razón es es tu, es tu loca forma de manejar Ah, ok, al parecer Por la forma en que maneja Shang se estrellaron Y la nave necesita reparaciones ah, Cálmate pollito, no soy un mal piloto Solo que unas pequeñas ro rocas eh. Ah, mira, habla, como habla de los videojuegos ¿no? Como si fueran videojuegos, mira, otra vez estrelló Nos hemos estrellado de nuevo Esta es la Uy, que 452865 veces ¿Qué ocurre, o sea. <ríe> sí, Shan Shan es un mal conductor de naves espaciales. Pollito, no exageres. La nave, la nave ha perdido algunas pocas piezas, pero solo pero si nosotros solo tenemos la cabina, nosotros podríamos no tener sistemas vitales. No, no entendí esa parte Ah, pues ya se perdió la cabina Porque el otro les dice que nosotros no necesitamos sistemas vitales Ok Ok, ok, ok Dice que Bueno, no estoy loco Y ellos no son enemigos imaginarios Hay remanentes del Metal Corrupto IQ No sé Dice que ellos lo destruyeron todos y que todo está limpio y aún nosotros tenemos locas ideas de bebé. Me gusta cómo están planteados Xianxian, un mecha panda y un pollito que sería un mecha pollito, ¿no? A ver, a ver... A... Bueno, hay una, una conversación bastante larga, ¿no? Pero al parecer nos contextualiza un poco qué es lo que... De un, bueno... No es que dónde vienen, sino de lo que está ocurriendo y el por qué ellos están, bueno, cayendo en picada, por decirlo así. Ok, dice que han encontrado un planeta en donde pueden hacer reparaciones para la nave. <risa> a ver, a ver. Mm, dice que por qué no le ha dicho ese planeta, pues porque no se lo preguntó, está como el chavo. Otra otra roca. <risa> A ver, a ver, tú eres como un bebé. Roger, Pollito, espero que estas partes... <ríe> Se nota que Pollito le da como una rabia con el comportamiento de Shan Shan que es todo calmadito. Bueno, como pueden ver, ya podemos cambiar el idioma del juego. Así que lo podemos ya jugar en español gracias a esta versión actualizada de la demo de abril 2022. Vamos a ver los créditos. Aquí está el equipo eh, de Ernest que, que participó pues, en el desarrollo de este juego. Aquí está Roberto Ardila, Ivonne Prado y Paola Tejada. Aquí están ellos con sus diferentes funciones dentro del desarrollo del juego. Y pues muchas felicitaciones a ellos. Así que ahora vamos a echarle la probadita al juego. Bueno, ahí se estrellaron, ¿no? Pollito, tal como me dijiste, aún tenemos nave. Uy, sí. Sí, eso se le puede llamar nave. Sean, Sean asegura lo que queda de ella para no perderla. Ok, pollito, voy a miniaturizar la nave. Listo. Espera, Sean, Sean debes apagar el motor. Y Q-Metal primero. ¡No! ¡Pendejo! Lo que sea que le esté diciendo, pollito. ¡Ay, claro! Se me miniaturizaron ellos también con la nave, ¿no? chan mira lo que hiciste otra vez. Eres un bebé, ahora sí eres un bebé. Ahora sí parezco un bebé, pollito, pero tú también. Ah, yo no sé por qué me dejé convencer de tener esta apariencia cuando no estoy en mi forma majestuosa. Claro, ellos eran los mechabots, mecha mechapollo, mechapanda. Y ahora, miren, me ha fijado que pollito tenía una... Un, un, un, un, un sombrerito con una guitarra impresa. Dice, yo no sé por qué me dejé convencer de tener esta apariencia. Ah, bueno, porque a ti siempre te deba... Te daba pereza caminar y querías que papá te llevara cargado en su hombro a todos lados. Ellos no son nuestros padres, entiéndelo, solo son nuestros súbditos. <risa> ah, ya la consideran la mamá, pues ella creo que es un personaje de Annihilation. Pero mi mamá me consiente y me da muchos dulces y postres, y papá te deja beber, comer pollo y jugar con sus videojuegos. <risa> ¡Un pollo que come pollos! Xian Xian, esas son ofrendas que nos hacen para que les prestemos nuestros poderes en su batalla contra los malos. Pero yo veo que Pollito disfruta de todo eso más que si fuese una simple ofrenda. Si no, me, si no, no aceptaría los regaños de nuestros padres cuando te portas mal. Cállate, vamos a ver cómo arreglamos este desastre. Camina, Shen Shen. Bueno, Pollito, mira las partes de la nave. Ok, lo interesante del juego es que cuando salga al mercado, va a la opción de jugar. Bueno, las que ya están acá en el... En el en, en esta demo que es un jugador Multijugador local y online O sea, multijugador Pero online, me parece algo Maravilloso, pero pues obviamente Aquí voy a jugar eh, uno solo Un jugador nomás. Bueno, cuál es la primera tarea Bajémosle al sonido que está duro Dice Debo manejar a quien apoyito Y, a y a agarrar ¿Qué? Ítems, ¿cuáles son los ítems? Ah, los todos los, todos los regalos los debo agarrar. Pollito, o también las huellitas. Ah, también las puedo agarrar. Ok. Debemos recolectar un total de 20. Dice que podemos saltar con A. Está muy chévere. Me gusta el entorno. Ah, mire, hay transparencias cuando uno está detrás de una estructura. Mire, qué chévere. ¿Qué más se puede hacer? Dice que puedo correr con RT. Ah, y gasta energía. Ah, mire cómo, cómo corre pollito. ¿Qué chiste, A ver si me lanzo al fuego. Uy, si sí me quema. Miren, me quitó. ¿Me quitó vida o es mi impresión? No, no me quitó vida, pero sí me empujo. A ver, aquí hay más regalos. Los recolectamos todos. ¿Una chancla? ¿Una pelota de algo? ¿Qué más? Listo, misión cumplida. Bueno, hasta el momento todo comprensible. Bueno, ahora se abrieron como unos portales, dice. Con Xiang desactiva los anillos de energía blancos Ok, o sea que ahora debemos cambiar de personaje ¿Cómo es que se cambia de personaje? Ahorita nos mostró algo para cambiar de personaje Pero no sé cómo A ver, dice que mantener presionado lt No sé ¿Cómo hago para pasar a, al otro? Ah, es que el otro lo tengo que manejar con el mouse What the No sabía Pero ahí sí me acusa porque... No sé, no era que si yo podía cambiar de personaje aquí en el juego Sí, sí podía Pero ahora ya no me sale la opción De cambiar de personaje Para poder manejar al otro Pero dice que con Shen Shen desactivó los anillos de energía blancos O sea, estos. ¿Pero cómo? ¿Así no? Ah, ah, apuntando parece que es Ah, Pero es como un poquito sensible con el mouse No, esos no son En verdad sí son estos de acá Pero no entiendo por qué Con el mouse y con el control No puedo si con el control estoy manejando al otro Bueno, si sí no, todavía no, no, no sé qué, qué ocurre ahí, pero ya sé que son estos, a los que hay que... Esos son, con las chanclas. Ok. ¿Cuáles más hay? ¿Cuáles más hay? Ah, mira, acá hay huellitas también. Recolectémosla, ¿no? Nos pueden servir. Pero no entiendo, o sea, yo voy a cambiar, ahorita ahí decía, puede cambiar de... Presa? Ah, ok, y él golpea cosas. ¿Cuáles más hay? ¿Cuáles más hay? allá hay otro. No, no? no. ¡Oh! ¡Quédese quieto! ¡Ah, ya! Ah, Apagué otro, aunque no, no lo apunté muy bien que digamos, pero Pero sé que sí Pero me parece muy raro que lo tenga que manejar con el mouse Es muy extraño O sea, es como si en vez de haber colocado un jugador, hubiera colocado un multijugador Pero bueno, eh, pues Pero ¿Dónde está el otro? el problema es que... No. Ah, ya, ya, ya A ver Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡No! Pandita, ¿qué es ahí? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver. esa chanca! Ahí, listo! Misión cumplida. Ok, listo. Ahora dice: Derrota los Dummies de entrenamiento y ve con los dos personajes al área indicada. Pero yo quisiera, como. Poder cambiarlos. So, ahorita, ahorita decía algo así como, como de que puedo cambiarlos pero ya no, no veo que él pueda a ver, en los controles, ayuda ayuda, acciones cambiar de personaje, dice que con RB cambia de personaje, entonces por qué no me deja cambiar de personaje, con RB y apuntar y disparar mm. ahí estoy haciendo con RB y no cambia nada No, no cambia nada No, no sé qué Tan chévere, pueden golpear en el aire Y esos cofres, ¿será que yo los puedo abrir o qué? A ver Ay, sí Hay cositas Por ejemplo, esa torta Que no sé para qué servirá A ah, mí le puedo saltar sobre el otro Pero bueno Bueno, rompamos todo lo que haya Bueno, esto no se puede romper, este cofre sí A ver, ¿qué tiene este cofre? Otra tortita eh, Por acá hay cosas arriba ¿Esto qué? No, no lo puedo tocar Y estos cosas O sea, que estos cosas no hacen nada No, no hacen nada Bueno, ¿la misión es que ¿Al campo de entrenamientos? Bueno, pues ahí dice que puedo pelear contra ellos Pero acá me dice que ahora tengo que usar al, al oso Al panda Pero yo no puedo cambiar de personaje No me deja No me deja, no me deja Necesito cambiar de personaje Hola, hola Chan, chan No no me está dejando cambiar de personaje y eso sí me dificultará un poco las cosas porque el mouse por ejemplo si lo muevo se mueve mucho con el, con el pandita si ¿Sí ven, si muevo el mouse se mueve con el pandita, es un problema un poco esta parte no sé cómo hacer ahí pero ahí lo está haciendo <risa> ahora pollito <risa> Incluso pollito pega más rápido Siento que pega Con mejor velocidad Y ahora De nuevo con el panda Listo Que ahora que Cada uno tiene que acercarse a la estatua de cada uno Qué loco, ¿no? Yo manejando es que el... el, el Listo, ahora que dice derrota a los enemigos. Ah, los que vienen ahí en camino. Bueno, me va a tocar derrotarlos con un pollito. No puedo.. Estas. Uy, están chévere estos enemigos, están muy chores. Arañitas. Oiga, ese pollito casca. Muy bueno. Tengan arañas. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Ah, miren, me está mostrando que atacando esas naves, saltando sobre el panda, puedo pues, destruirlas. Entonces lo que tengo que hacer es, pues efectivamente atacar esas naves. Ah, huevis, pude haber usado ese... ¿Ese qué? <ríe> Cuando corre pollitos suena muy chistoso, muy chistoso. Uy. A ver, a ver ¿Qué más hay que recoger antes de... de bueno, destruir esa nave Listo, vamos a destruir las naves con, con el Pandation Ah, miren Por ejemplo, aquí necesitamos al panda Con esta caja podemos incluso hacerlo también Ajá, eso es lo que tenemos que hacer Listo, primera nave Destruida Ahora debemos ubicar esa al panda De tal forma que quede... Cerca a alguna de las naves para destruirla A ver Venga a ver panda Es que moviéndolo con el Ahí, ahí, ahí No se mueva tanto Ahí Ahí Ahí, ahí, ahí Yo creo que ahí debería quedarse Sí, ahí, ahí Listo Vamos pollito Sáltale en la cabeza a este men no, no sirvió No, muy, muy Estamos todavía muy Lejos, ahora sí Ahora sí Listo Faltan otra nave, que es esta Cuidado, cuidado A ver Acerquémonos más que sigo sin entender por qué no puedo cambiar el personaje, pero bueno... Ya que... Así toco, así tocará. Está muy bueno porque el juego es un multijugador. O sea, me parece muy chévere y está muy bonito... El cómo los dos personajes que se ven más... No sé, como adultos, se convierten en dos personajes tan tiernos y tan bonitos. Y pues sirven a su vez como un juego... Muy bonito para, para, no sé, compartir en familia. ¿Qué es lo que dice? Abre camino al puente con el vehículo y activando el switch iluminado morado con la piedra. ¿Cuál vehículo? A ver, ¿cuál vehículo? Dice puente interruptor. El interruptor está hacia allá, ¿sí? Entonces primero hay que activar el switch, no el interruptor. Dice interruptor morado con la piedra. A ver, a ver. ¿Cómo es la cosa? Esto no debe ser. ¿Qué pasa si recolecto más de 100 huellitas? ¿Lanzar qué? Pantufla. Ah, ok. Significa que eso lo tiene que hacer... Y no pollito Bueno entonces vamos a recoger Primero todo lo que haya por acá <risa> Perdón por la tos Está un poquito Enfermation Pero todo gusto Que era lo que él Soltó aquí Esto Hay algo que no nos deja pasar, que es como una, un campo de fuerza. Pero bueno, ya al menos hemos. Miren, uy, acá hay hartas partes de la nave. Visto que. Otro pastelito. ¿Qué más? ¿Por acá hay algo más? puedo dar yo recoger no, ahora sí ah, por acá hay otro, ah, pero está dentro del campo de fuerza, ¿cierto? ¿o no? ay, miren este tan chévere para agarrarlo allá uy, lo agarré ja, ja, qué bien. y aquí no suelto esto nada, y aquí hay más, uy ¡Oh! Me volvió a pollito una nada Pero bueno, ya había recogido gran parte de esos cosas, ¿no? Quiero saber es qué pasa si recolecto más de 100 cositos de esos, de esas huellitas Me gustaría saberla Incluso todavía todavía sobran por acá varias, ¿no? Y es que sí se le cayeron bastantes partes de la nave a ellos, ¿no? ¡Ay, copucha! Me bugeé. no, mentiras. ¿Qué pasó? ¿Por dónde me pasé? ¿Esto por dónde es? Más pastelitos, otro, otra caja. Esta caja también tenía otro cosito. estos. acá hay otro. ¿Y dónde está el que casi me mata? ¿Por aquí está? ¿Por aquí está? ¿Por aquí está? Pero tengo que hacerlo con mucho cuidado. No puedo destruir las plantas, así que tengo que hacerlo con mucha delicadeza. Ah, Allá, ya los agarré. Listo. Ahora esperemos a que pollito a que el eh, panda venga a ver panda por dónde es el camino tú tú tú tú tú tú es, ay, allá hay una huellita se quedó una huellita se quedó una huellita pero bueno cómo hago para que panda también corra será con chip así ah, bueno bueno bueno quieto quieto quieto dónde es que tiene que lanzarlo Allá Uy, pero es que es muy sensible Pero sí, efectivamente era eso ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Debo hacerme bajo de esa luz? A ver ¡Ah, sí! Es para entrar al vehículo ¡Ah, mira! Ma ataca con ambos personajes ¿Cómo que ataca con ambos ¿Y cómo? ¿Si no hay que no puedo manejarlos a los dos? ¡Ah! Toca golpear esa esos botones A la vez Ya, me tocó a la vez Pulsar el mouse y el de golpear Listo Despejaron esa cosa ¡Ah! Ese Shenshan todo... Todo crack. ¿Listo? Ahora sí ya podemos, según ellos, pasar, ¿no? Pero voy a recoger la otra huellita que va por acá y que habíamos dejado. Por acá había una, mirenla. Ja, ja. Ya van 74, listo. Pollito, ahora sí podemos pasar. Aunque acá dice que el puente es acá, pero... O sea, hay que darse ver a vueltota, ¿no? Porque mire, ya la nave... Esto nos botó y ya tenemos más camino allá, miren. Ah, y hay arañas. Uy, esto va a estar bueno. Pelea. Ah, con que atacándome, ¿no? Oiga, pues pollito les da unas buenas muendas porque al fin y al cabo, pues miren, es poderoso. Ah, mire, ellas también botan las huellitas. Eso es bueno saberlo Que los enemigos también botan huellitas Por ahí hay un cofre ¿Qué es lo que hay acá? No, esto ya lo había abierto Es que básicamente Esta nave nos abrió fue camino aquí Listo, veamos qué hay por acá para hacer Bueno, ahí dice que el panda debe golpear esos Empujar roca ¿Cómo que empujar roca? ¿Para dónde? de las flechas, a ver nos muestra como si con las flechas pudiéramos hacer algo acá bueno, estoy de estas cajas espero no tener que utilizarla más adelante ah, para aquí otra huellita oiga, miren que hay un poco de huellitas cola, no, es que acá hay más es que esto es otro, otro nivel en fin la cuestión es que el panda debe ayudarme aquí a romper esto El es único que sé Si sí, aquí me gusta que el panda es el único que puede romper esto Pero no entiendo lo de empujar la roca Ah, sí, sí la puedo empujar Pero ¿para dónde? Ah, pues para ese hueco que, que hay que despejar Ah, ya entendí Si yo empujo la roca Debo empujarla hacia allá algo, algo saldrá no bueno eso sí el efecto de empujar roca no se ve como tan chévere no el pollo la, solo le pareciera que la si la empujara pero no mueve ni las manitas ni las pone así como contra la pared no bueno que se abrió ah miren ahora se ahora salió ese esa ese círculo para lanzar lanzarlo con para lanzar la pantufla Listo, pues entonces vámonos con Nuestro amigo el Ossation Oiga, oso No sea así yo bonito es que usted le haga A ver, a ver A ver Apunte Bien, miren, miren eso No, esta parte sí me la... Me molesta bastante Pero aún así le pegué Y dice que debo saltar ¿Sobre qué? ¿Sobre qué debo saltar? Salta sobre shang shen Ah, claro Porque si no, no puedo saltar aquí Listo Pues entonces shang Shen Hágase aquí Porque su cabecita No sirve para saltar Peguese aquí peguese aquí Eso Listo Y ahora yo lo voy a hacer a Usted de trampolín Y ahora ¿Encuentro el plato típico colombiano escondido? ¿Dónde? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Aquí mismo? Eso sí me gustó, lo del plato típico colombiano escondido ¿Pero y qué? O sea, ¿ya? ¿Era eso? ¿Tocaré? Ah, mírenlo, es este ¿Qué plato es? ¿Bandeja paisa? Ah, mire, quiero que vean esto, una maravilla, una bandeja paisa, ahí está el aguacate. ¿Sí? Huevo frito. Asumo que eso es la carne molida, la arepa, los frijoles, chicharrón. Misión cumplida. Bueno, ¿y qué pasó? Ay, no me digan que hay, hay que hacer cosas sobre el agua, eso sí me preocupa. ¿Qué es esto? Activa los puntos luminosos para encontrar el interruptor para que el puente aparezca y luego vea la meta con ambos personajes. ¿Cómo que activa los puntos luminosos? Esperen, esperen, a ver. ¿Dónde estábamos originalmente? A ver, ¿cómo era la cosa? Ya me perdí. A ver, estábamos acá, pasamos aquí y ahora, ¿esto qué nos dice? Interruptor, no puente, ah ya abrimos el camino al puente miren tres puntos luminosos este es el primer punto luminoso después cuál otro punto luminoso sigue A aquí no se puede porque esto lo lo que lo entonces asumo que debo llegar por aquí saltar si es que no me, uy y activo otro punto luminoso que activó esa cosa que asumo que nuestro nuestro lindo panda deberá deberá que deberá resolver sí porque ya no veo más cosas que tengo que activar cierto no por lo menos de pollito no estas figuras también me gustaría analizarlas un poco que algunas tienen formas de animales pero no les encuentro si tengan alguna referencia también a colombia como similar a la, a la estatua de San Agustín o algo así Pero, pero, pero, pero sí, siento como... Bueno, el primer punto luminoso para nuestro amigo Foundation Es este Ah, listo, claro, cada uno de ellos va iluminando alguna de estas zonas Y además recoger, hay que recoger las paticas Parece que lance... Ah, miren, y allá, allá hay más patas, allá hay más ¿O qué es esto? A ver... Y acá sí, acá hay otras patas, miren. Que allá hay más cosas allá en el fondo del mapa. Si ¿sí ven, por allá hay un puente con hartas páticas. A ver, a ver. Ahora hice lanzar pantufla, eso nos toca desde acá. Uy, si ¿sí la alcanzará A ver, pandita. A ver, a ver, a ver. Uy, ¡Ay! No, no, muy altos. Lo logramos, lo logramos Y ahora ¿Dónde se crea el famoso puente? Ok Pero el oso estaba, está en el agua A ver ¿Dónde se crea? Ah, ya, ya Ahí me, ahí me muestra dónde, a dónde debo saltar Dios mío Se mató el pollo Bueno, a ver, ¿dónde? Otra vez de... Siento que Siento que, por ejemplo, algo que sí debería tener el juego Es como un minimapa, no sé Así se ha centrado ¿cómo? No sé. <risa> pero que no lo hiciera sentir a uno tan perdido. Y el mini minimapa que mostrará como una flechita hacia dónde debe ir. Porque lo bueno es que pues es muy instructivo el juego, ¿no? Le muestra a uno como hacia dónde debe ir. Ah bueno, algo que acabo de descubrir. Si corro, salto más alto. Ah, esa era la clave también. Bueno, listo, saltemos acá. Y el puente se.. El puente se creó. Ante nuestro amigo el Pandation Entonces asumo que tengo que irme para allá, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! A ver, ¿dónde está nuestro amigo el panda? Bueno, pasemos A ver, ya casi vamos a recoger las... ¡Ay! ¡No puede ser! Cuando uno muere, pierde, pierde las huellitas Pierde algunas huellitas oye pues madre, eso sí me preocupa que ya tenía casi las 100 a ver, quiero recogerlas a ver qué pasa si recojo 100 a ver cuántas me faltan 94, esto qué es? agua para qué? para curarse? No, por el momento no le veo ninguna función Tampoco no, Dos huellas Eso me alegra 97 98 99 y 100 No pasó nada No pasó nada Pero bueno, ahí ya vamos descubriendo cosillas pichas Coger de todo más todas las huellitas que puedan Y sea un logro al final O algo así <risa> Por aquí otro pedazo de nave ¿no? Otro pedazo de pastel Otro otro cofre Uy, acá había debajo No me han fijado Otro cofre, vamos a ver ¿Qué pasa con el cofre? Pastelitos Asumo que los pastelitos deben tener una función de curar, a ver Porque no me lo selecciona bien? No, no, no cura Ah, sí, sí cura Pero muy poquito Uy, cura, pero muy poquito la verdad aquí ahorita había algo que me llamó la atención no, pero no, nada bueno, aquí ya sabemos que... ah bueno, por ejemplo quiero preguntar algo voy a ver si, si golpeándolo con pollito se abren estos portales no, obligatoriamente tiene que ser el panda el que lance las pantuflas el pastelito ahora entiendo por qué salen tantos pasteles es que realmente no curan mucho ¿Y esto qué es? ¿Una piedra para empujar? No, no creo Bueno, pollito ya llegó acá Esto es como un checkpoint en cierto modo, ¿no? Ahora vamos con el oso Misión cumplida Ahora hay que lanzar una pantufla, ¿no? <coughs> Uy, ¿qué son esos bichos? Nuevos bichos con pollito rebota los ataques enemigos. ¿Cómo que rebota? O sea, como un contraataque. ¿qué puede decir? No sé. Bueno, primero con el panda de Tojomas debemos resolver esta cosa. Otra vez. Y siento que... Que eso se volvió un problema. Ay, por fin. Le pegué. Bueno, vamos a primero a... A subirnos sobre el oso. Y con eso, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? Que se abrió? Nada. A ver. Algo aquí debía irse Por ejemplo, esto es, esto es un muro que debe abrirse. Entonces, no sé qué más hay que hacer. O no sé cuáles ataques son los que decía hay que rebotar. Ah, esos misiles. Esos misiles se pueden rebotar, ¿sí? Eh, no. Como yo acá para reflejar los proyectiles, a ver. Ah, sí, los devuelve. Pero ¿y qué? ¿A quien golpea o qué? Ah, sí, a los bichitos esos malos. A estos pollos malignos. Mira, por ejemplo, ese se volvió para allá. Uy, pero ¿cuántos necesita? Para acabar con él. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uy, se necesitan muchos Ah, cuando se vuelven como de otro color Ah, la idea es volverlos de otro color Entre más los convierte De otro color Pues más Más que más se convierten En En amarillo A ver ese, porque, por ejemplo, ese ya la volvió amarillo Pero ese otro de arriba, si no Ah, ya sé por qué no dispara ¿Quién me está disparando desde fuera de Ah, miren, ahí le sale la barra de vida De cómo los voy convirtiendo Tengo que convertir a 7 de ellos Y el otro que me falta es El otro que me falta es el que está allá Pero el man no dispara bien Ahora sí, ahora sí dispara bien Vamos a, a devolverle varios. Listo. Ah, miren, ahí está el caminito. Ah, no. Parece que voy a empujar la piedra para abrir ese camino. Entonces, ¡uy! Me sigo a ver con esta piedra, ¿sí? Debo empujarla hacia allá. de chistoso cómo se mueve la piedra, porque de todas formas solo se mueve en vertical o horizontal, pero no en diagonal. Bueno, si lo viéramos desde unas... ¡Uy! ¿Y aquí qué pasó? pasó la piedra? Si lo viéramos desde una perspectiva... ¡Listo! Abrimos la puerta. <risa> Esta mismo está larguita, o sea... Nos han mostrado varias cositas del juego que me parecen muy, mar muy maravillosas. Muy maravillosas, no. Maravillosas. Eh, porque el juego me hace pensar un poco en los jueguitos tipo de Nintendo 64 o de... o algunos de Nintendo Wii que es enfocaba mucho así en cositas colaborativas y me gusta mucho un multijugador así tan bonito además no sé, como un estilo hasta familiar lo chistoso es que está conectado con un juego que creo que es de matemática más adulta que es Annihilation entonces me gusta cómo plantearon este spin-off a partir de eso ay ¿qué pasó? cuando piso el suelo... Ah no, pero no, es normal Solo que no puedo correr sobre el suelo Como este suelo, esto es como barro No puedo correr sobre él, estoy dando cuenta No es un suelo para Para correr O sea, lo único que hace es gastar Energía, uy, ¿qué es esto? Con pollito protege a Shanshan Atrapando las piedras que caen ¿Cuáles piedras? ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto parece que lo tiene que tocar Es el panda Uy, hay hartas cosas para hacer aquí. Miren, hay racha láser. Esto, a ver, no entiendo, pero algo hay que hacer y esto parece que lo tiene que hacer el panda. Pero por qué no puedo cambiar de personaje? Quiero, quiero hacer una cosa. Pero también me apareció. No, no, no. Pensé que sí podía manejar a Shen Shen, pero. No, no, no sé por qué, pero no me lo deja manejar Es raro, es muy raro A ver, ¿por dónde es que es primero? Uy, quémonos esa es ella Vamos, pequeño pandicha Estoy muy sensible, mano, al... ¡Ah! Estas son las tales piedras que caen Uy, hijo de madre ¿Y cómo es...? ¿What, what, what? ¿Qué pasó? ¿Nos devolvieron? No, es que esa misión hay que hacerla entre los dos Pero es muy difícil porque es que estoy manejando los dos personajes con diferentes... No, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo es eso? No, está, está muy complicada esta parte A ver, a ver <risa> Vamos a intentarlo de nuevo A ver, porque pues... Si sí puede tratarse de un, de un error. Oiga, esperen, allá hay un plato, otro plato típico, yo no me había fijado. Otra bandeja paisa, mira. A ver, a ver. Por favor. A ver, dice que yo debo protegerlo de esto. ¿Pero cómo? las piedras las rocas o qué? No, no entiendo Pues normal, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo según ellos yo lo debo proteger? Pues pasando por el lado, ¿no? No, no se puede destruir la piedra Entonces, ¿cómo hacer? Espera, espera ¿Qué le salió ahí? ¿Qué es esto? Como un poder ahí ¿Qué es eso? ¿Por qué está haciendo así pollito? Ah, ese es el poder en el que él atrapa supuestamente las rocas No, ah sí, el pollo la retuvo Oh, qué genial El pollo Qué chévere ¿Y ya? ¿Será que ya? ¿O qué? Ah no, ahí queda otra piedra Que es esta esta grandotota, ajá A mí no me engaña. A ver, vamos acercándonos Ahí está ¿Para dónde iba esa? Ah sí, ahí las está sosteniendo otra vez Oye, ese pollo re fuerte, ¿sí o no? Lo logramos Ay, por fin Duro, duro Ahora dice, ve al checkpoint final Con ambos personajes mientras utilizas el escudo de Xian Shan Shan Para protegerte de los láseres ¿Cuál es el láser ese? <risa> ah, ya sé. Ok, ya entendí. shang tiene un poder... ...que así como pollito que puede sostener estructuras grandes... ...le va a permitir... ...bloquear rayos láser. Y eso está muy chévere. Lo Uy, allá hay una... Huellita en lo alto Ay, la la perdí, ¿cierto? Ya no puedo agarrarla Ah, esperen Yo no sabía esto Estas estructuras son para colgarse Miren, ahí está hasta lugares secretos y toda la cosa Ah, mira ¿O no? ¿Ah, no? O sea, sí Sí, son para colgarse, pero No entiendo No entiendo la función aquí de esto. Pero sí son para colgarse. Si o sea, estas estructuras le permiten a él colgarse. Miren. Ah, no. Esta no. Pero las grandotas parece que sí. Y eso es para que lo golpee el oso. ¡Ay! Ah, ¡Lo están atacando! Las destruí o seguirán creciendo. Es que siguen como saliendo arañas. Y no sé por qué. O quién, de dónde salen. Algo las crea o no sé. El problema es que me empujaron al oso. Y ahora él no va a poder pasar. ¿O sí? A ver. <coughs> a ver, a ver. Ay, no puedo poder pasar este hijo de madre oso. No. No, no, no. Ay sí, para acá sí, para acá sí, para acá sí. Listo. Ahora vamos allá a resolver ese escudo que. Bueno, ese escudo no, esa luz que vimos allá. Por acá está. A ver, aliste las pantuflas. No, está muy, muy cerca. Listo, que se activó, que se activó, no lo sé, no lo sé que se activó, pero algo, de algo servirá. Ah, pues se activó esta luz, esto no estaba aquí. ¿Y qué? ¿Ahora qué? Pues ya no, ahora sí parece que podemos activar esta cosa. Ah, pues es que ese es el escudo de, de Shang Shan, ese es el que él debe recoger. Mm. Ahora sí entiendo. Ese escudo lo debe recoger, es él. Dice que con A, pero.. Pero es que yo no lo tengo a él, o sea, no lo tengo en control. Entonces no sé cómo recoger esto. Allá. Ah, a ver dice, con LT mantener presionado vale apuntar a dejar el escudo. Como mantener presionado y apuntar. O sea, para tener el rayo láser. Va a estar complicado con este mouse así. La verdad. Ay, no puede ser y aparte de estos bichos disparando cosas. <risa> si hay ahí como un pajarra pues es que disparan que lo único que puedo hacer es devolver los golpes con con pollita. parece que ya parece que ya se convirtieron todos no puedo ver hacia arriba pero ya pero parece que ya y está complicado esta parte final porque dependo mucho del oso Dependo mucho de los, la verdad. Y me está quedando muy difícil manejarlo con el. Ay no espera. Me está quedando muy difícil manejarlo así. No, no está tan fácil la verdad. Porque es como pareciera que me reconociera que yo tengo con otro control y no tengo otro control y tampoco me deja controlarlo así como yo quisiera. A ver, ¿cuál es la idea? como apuntar hacia el hacia el que yo quiero detener ¿no? y ahora uy, Dios mío, eso está muy complicado con el pollo debo pasar se quieto, se quieto ahí, ahí, ahí eso, aguante aguante hasta que su amigo el pollo pase listo, ahora vamos a eso ahora vamos a hacer lo mismo pero de este lado vamos a girar Voy a poner el escudo y vamos a, a facilitar para que su amigo el pollo pase. Vamos pollito, eso pollitín, bien, listo, sigamos. Uy, pensé que ahí me agarraba. ¿Viste de dónde viene este rayo? la láser viene de acá, ¿no? Entonces lo mismo. Ese también, ahí ya lo está aguantando Hágale pollito, por favor, pase De Aquí que el pollito de destruir esto, ¿no? Listo Ya ¡Ay, lo logramos! Parece que lo logramos A ver Pollito, por favor Es como el checkpoint, ¿no? el oso, lo logramos. Uf. Uy, ¿esto qué? ¿Un jefe? No, pero difícil. Difícil. No, no, no, no me pongan jefes. Si son como jefes, pues pucha. Se fusionaron. Es un jefe, se está fusionando. Está creando un super hiper mega monstruo con forma de mora y no sé qué más. ¿Qué es esa forma? Tiene hasta huellitas impresas. ¿Cómo vamos a derrotar a ese bicho? Parece que las pantuflas ayudan. No entiendo. Y hay que. Hay que. Ah, mire, el que ha atrapado si, si oprimimos las. Uy, no. No, graves, sí, sí nos dejaron del jefe nuevamente, pero. Vamos a ver porque está un poquito cansón. <coughs> Por fin, cuando lo esquivo es cuando. Puedo usar este que es el que más fácil me ha quedado. Otra vez, ahí se golpeó, para que aprenda. Ah, no se estrelló contra el borde de eso Bueno, listo, vamos a hacerle con... Ah, este ya está activado Siga derecho y golpe... ¿No se golpeó? Ah, hueva No se golpeó El tontarón eso Uy, no se estrelló me, me, me quitó, fue vida a mí Ah, tengo que esperar un poco más El ataque Ahí, ahí se pegó Qué bien Ah, miren Qué bugazo el que, el, que, el que aproveche ahí Y se desinfló Misión cumplida Pollito Me gusta esa presentación tipo anime Área desbloqueada Ah, pero ya aquí lo que nos dieron fue la opción como explorar esta zona. Ya esto es parte como de, o sea, como que ya la demo terminó. Porque ya esto era, esto es como que nos van a explorar y ya. Dice, explora el mundo, o sea, no, esto ya no tiene que ver nada así como con con misiones del juego. Pero aún así voy a hacer algo y es, quiero ver qué pasa con esos anillos. Si al hacer algo, pues pasa algo, ¿no? A ver, ¿qué pasa con esos anillos? Como para ver y terminamos obviamente el juego. Porque pues es una demo, ¿no? A ver, a ver. Sean Sean, acomode ese. Listo, ya. Va una. No está la otra. Hay otra, yo sé que hay otra. Ah, ya ya la vi, ya la vi, ya la vi. Allá está al frente. Más, no. parece que ya. Esta también ya la abrimos. ¿Cuál faltaría? Allá, allá me dice algo. Sí, parece que íbamos a abrir ese portal y asumo que ya nos llevarán como al verdadero final. ¿O okay. qué? A ver. Pollito, ¿dónde estás? Ese <ríe> camino de pollito suena muy chistoso. Oiga. Qué, que se abrió. ¿Qué? Nada. Nada nuevo. Ah, ya hay otro. Hay que encender esos dos. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? No veo nada raro. Ah, sí, se abrió la comida. El la bandeja paisa o lo que sea. Pero no me abre más camino aquí O sea, por ejemplo, aquí no me abre más camino O sea, no hay más camino aquí O sea, hasta ahí nos dejan No hay más, no hay más opciones Es lo que veo A ver, a ver ¿Qué más se nos puede haber pasado? No veo nada no, no veo nada. Mm, no. Parece que hasta ahí llega esto, pero no sé. Pensé que este nos en esta puerta, pero no. Creo que eso es parte del demo. Pues amigos, hasta aquí jugamos eh, Pollito y Xiangxian Aventura en el Bosque. Eh, me, me, me, me gusta mucho el juego porque es un juego con cierto atractivo eh, para el público infantil, pienso yo. Aunque obviamente eh, el lenguaje, por lo menos en, en, en el inicio del juego, que usan tiende a ser un poco adulto, ¿no? Porque después de todo son dos personajes adultos que han quedado atrapados como en estos cuerpos miniaturizados por, por error de nuestro personaje eh, panda, Xianxian. Entonces, pues, amigos, yo creo que hasta aquí va este video. Ah, miren, aquí nos dice, go back. Ah, el mensaje es volver atrás. Vuelve atrás. Uy, no, pero yo no voy a pasar por esos láseres, mijos. <risas> Entonces, esto, pues, no, amigos. De verdad, está, estoy muy, muy contento, muy feliz de haber probado este juego. Sé que está relacionado con Annihilation, que es otro juego de, de Ernest. Entonces... Pues muy feliz de probarlo. Espero probar también Annihilation que no, no tiene demo. También es un juego que va a salir pronto. esto Hay otro también de Ernest que se llama Cell. Bueno, es algo relacionado como con célula. Pero no, no recuerdo el nombre. También lo voy a probar. Eh, está muy interesante. Eh, de todas formas este, este spin-off. En lo que sí creo que hay que mirar es el por qué si yo elijo un jugador no me permite elegir o por lo menos en mi control no me permite cambiar de jugador sino que tengo que manejar el otro obligatoriamente con el teclado como si en verdad yo estuviera jugando dos jugadores y efectivamente no fue así, yo elegí un jugador eh, ¿qué más? No? pues eh, los puzzles están muy interesantes, son puzzles sencillos pero que requieren un buen trabajo y que no son la repetición de la repetida. O sea, cada puzzle en cada nivel, en cada después de Catchpoint Point, requiere cierto eh, cierta, um, nivel de prueba y error. ¿no? Si, eh, eh, prueba de error, prueba de error. Me gusta que se pueda jugar entre dos personas. Eso creo que es muy eso es maravilloso y que además se pueda jugar a futuro dos personas online. Tú lo puedes jugar uno con un amigo desde otro lado, utilizando, pues, por ejemplo, en el caso de Steam, el Remon Together entonces me gusta mucho eh, me fascinan los gráficos, son muy bonitos esto, por ejemplo, un juego como este muestra que no, los gráficos no tienen que ser extremadamente eh, unas cosas, mejor dicho, para hacer un buen juego Pero aún así está muy chévere, me hace recordar como les digo gráficos de la Wii eh, y también como los juegos que se veían en Nintendo 64 con cierta, cierto estilo de perspectiva muy similar Siento que de pronto al juego le faltaría un poquito más de algún tipo de mapa o algo que señale un poco más las direcciones para que uno no se pierda. Eh, la posibilidad de pronto de que la cámara no solo se pudiera girar hacia, hacia los lados, sino de pronto tener más visibilidad hacia arriba. Porque veo que solo cuando se apunta es que se puede mirar hacia arriba o hacia abajo. No sé qué tanto se puede hacer de eso. Esto... Bueno, por ejemplo, la musicalización, aquí ya termina, ¿no? Ya no ya no escucho musicalización en este punto de la historia, pero sí sé que había musicalización con el jefe. Me gustó el jefe también, pero noté varios bugs. Yo aproveché incluso uno de esos, que fue que aquí, por ejemplo, cuando el jefe se venía para acá, yo me hice para atrás. Es este, yo con la rama. Entonces yo lo que hice fue acercarme nuevo y a hacer que la rama creciera cuando él todavía estaba en el suelo, y eso hizo que no lo... ...le quitara vida y de nuevo me acerqué y le quito vida... ...o sea, ni siquiera esperé a que se levantara y él le siguió afectando la rama... ...entonces cualquiera que se diera cuenta de este bug... ...lo que hace es que él siempre se estrella acá... ...y apenas se estrella ya de una vez solo toca varias veces y ya... ...y ya, lo vence, fácil... ...entonces, ¡ay! miren, acá hay otra bandeja paisa... ...entonces pues amigos, de verdad, muchas gracias por haberme acompañado... ...no olviden darle like, comentar, suscribirse al canal... Por ahí ya tenemos un botoncito de gracias, así que los invito por ahí, si quieren ayudar al canal, por favor, yo estoy planeando de pronto comprar un micrófono más adelante para el canal. Y ahí, si dan el botón de gracias, pues creo que desde un dólar pueden colaborar y ya con eso me ayudan bastante. Así que, pues allá, espero hayan disfrutado de este gameplay. Pruébenlo, la demo está ahí en, en Steam, así que pueden decirle a un amigo, a un hermano, a un familiar, que lo jueguen con ustedes. Bueno, eso es todo amigos y nos vemos en la próxima. Bye, bye.